Cada vez que se despeina se le retoja, retoja Aunque se le parezca, no se trata de la voz del cantante Anuel no, no, no. Ella es mi pollinita Es una parodia titulada Mi Pollinita Y recorre las redes sociales a tal nivel Que el propio artista quedó enganchado con la pegajosa letra Mi pollinita ah que yo toque va a a buscar la composición y creación es del joven dominicano Cristian Prestol quien se dedica a hacer reír a sus seguidores con el doblaje musical Un de es una parodia, yo como hecho de anual he hecho de artista he dominicano uno que subió Cardi B uh, llegó a la cuenta de Cardi B que fue de, de, de los Migos con más de 10 años creando contenido original para las redes, bajo el usuario RD, Cristian ha conquistado a sus seguidores por su constancia y talento. Me escriben y me dicen, brother, me hiciste el día, brother, oye, yo estaba totalmente triste, y yo estaba mal, me sentía incómodo desde que veo un video tuyo, esas son la gente que me llenan a mí. De, de, de, de combustible para seguir adelante. Sin embargo, no todas son risas. Asegura ha enfrentado la crueldad de los comentarios de quienes no comprenden su contenido. Casi siempre me dicen algo negativo, porque uh, no todas las personas saben que es humor. El que llaman loco so abre puertas que luego los genios van a cruzar. Le llamarán genio a los que lo cruzan luego, porque otra la creó. Yo tuve que martillar muchísimo. Vamos arriba, mi loco. Sí, pero esto no ha mermado su interés de hacer reír a la gente, por lo que ha colgado en sus redes más de 3.000 videos. Dios me dio el don de poder doblar voces. Yo hago más de 28 voces en total. Dentro de dibujos animados, eh, artistas, eh, de, dependiendo de lo que tú necesites que se haga una parodia, pues entonces ahí estoy yo. ¿Qué? Mi diario en inglés. Ahora sabré que piensa el loco. Pese a ese talento, asegura siempre hay oportunidades para quienes trabajan con dedicación. El problema está en que las oportunidades no aparecen. Simplemente la persona lo que buscan es a oh, alguien que diga una mala palabra o diga algo, alguna cosa negativa o que vuelva un chisme de cualquier cosa para poderlo poner en televisión nacional y que se vuelva a viral. Ellos van a saber lo que es un super baile ahora. No te método y con más de 15 cursos técnicos en diferentes áreas explica que las dificultades no lo limitan sino todo lo contrario aumentan su imaginación que la madre de la creatividad siempre ha sido la carencia en ciertas ocasiones he tenido que crear mi propio medio mi propia forma de poder crear lo que lo mismo que yo que, yo, yo he querido desarrollar Uy, salió mal pero estamos bien rodamos estamos bien si yo me siento incómodo, uso esa incomodidad como combustible para hacer algo mucho mejor Que a mí me cambie el, el ánimo Si yo no puedo cambiarme el ánimo yo mismo con lo que yo voy a desarrollar ese día A nadie le voy a cambiar el ánimo ningún día